Estamos con el Intendente de Ullingham, Juan Zabaleta, junto a Marcelo Fiori, el impulsor de la iniciativa para esta estatua que homenajea a Alejandro Bocha Sokol. Recién hablábamos con Marcelo. Juan, me imagino que como vecino de Ullingham, como hombre de Ullingham, también esto tiene una relevancia por las cuestiones de la identidad. Sí, por supuesto. Pero es es sobre, sobre las bases de la identidad y de, y en este caso, Lubocha, su cumpleaños. Bueno, indudablemente un ídolo, un, un personaje divino que... Bueno, que tenemos la suerte de que es de Hurlingham y que, que ha puesto Hurlingham en prácticamente todo el mundo. Hoy ¿no? vemos la alegría, no solamente de los que lo conocieron y lo vivieron, sino también de sus hijos, de sus nietos, ver los pibes disfrutando de, del arte. ¿no? Un artista, el boche, un artista. A Marcelo, muchas gracias por, por este emprendimiento. Bueno, agradecerle a Ferrocarriles Argentinos por, por habernos seguido al lugar. Un lugar muy lindo, estratégico, que forma también bueno, parte de esa base de, de Identidad de Calada, vamos la esquina de Remedio de, de Calada y Jaureche, una estatua divina. Le agradezco también a Marcelo habernos regalado una, una, una copia de la estatua muy linda. Así que, bueno, a seguir trabajando, a seguir trabajando por Urlingam, a seguir metiéndole mucho a la cultura. Lo tenemos a Rodio ahora en el área para, bueno, para seguir fomentando este tipo de actividades ¿no? que tienen que ver con, con la recuperación constante de, de, lo, que, de lo que es Urlingam y ¿no? la historia de Urlingam y de los cimientos hermosos que tiene nuestro distrito, ¿no?, para construir presente y futuro. Así que, bueno, aguanta el Bocha, feliz cumpleaños, Bocha, desde donde estés, y un abrazo enorme. Una esquina mucho más linda ahora, ¿no? Eh, la esquina divina, la esquina más linda de Burlingame, la esquina más linda de Burlingame donde está el Bocha. <risa> Muchas gracias. El Intendente Juan Zabaleta, Marcelo Fioli, recordando la figura de Alejandro Bocha Socol.